que queremos demostrar con esto es que no tienen problema en encadenarse para el amigo mexicano que quería saber si podía independizar una salida master para los auriculares y poner un efecto diferente al fact channel que sale por el máster como se podría hacer y una de las formas que encontré es este usando una file estudio encadenada a un estudio live entonces tenemos dos salidas más master de un canal los cuales al que sale eh, por la far estudio se puede hacer un, un subgrupo un, un envío y ponerle un un efecto como estamos viendo en pantalla y lo que hice es previamente grabé para demostrar que se puede grabar también con el capture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 Uno está más fuerte que el otro. Y acá estamos viendo de paso cómo ve una el Capture y cómo la ve a una Studio Live 1642 encadenada con una Fire Studio Móvil. Y la ve de la siguiente manera: ve los 30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 bueno, decimos que no